Ángel Rosa, miembro de la cooperativa de productores agropecuarios en esta ciudad de San Francisco de Macorís, denunció que desaprensivos penetraron a las oficinas de la entidad en la noche del martes. Es que en horas de la madrugada anoche eh, rompieron una puerta del centro de acopio de Naranjo Dulce de Jaya y prácticamente... Vio, eh, ...quemaron el, el, el recibidor... Donde, ...donde se mantiene el, el CPU... ...y luego... Eh, ...acabaron con una serie de, de, de... documentos... ...que habían ahí... ...es decir que... ...es una situación bastante lamentable... ...bueno hasta ahora... ...el caso está en manos de las autoridades... ...investigativas de la policía... ...de la policía estuvieron por allá... Eh, ...tomando huellas... ...investigando el caso... ...hasta ahora... Eh, no tenemos ningún tipo de acusación ni de, de sospecha, sino que estamos pidiendo a la policía que profundice las investigaciones para que dé con los malhechores que provocaron este destrozo en el centro de acopio de la comunidad de Jaya de Coproagro. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.